Jesús oxipa opeu qui no noza o intlanestli iti chintla tikipaktli, naa amo salo no nawak aamukémani nimi intlanestli, tlénik tema kayóle listli. Ixquacón fariseo so kimilui ski. Samosel sit contema tiliti toknon, ikanon tlet contema tiliti tok aamot ikpi pativ. Jesús oki mas que sané no disco ya ni mote ich matil tía, tlené hin pues hin matok kaní hin gualewa, Juan pero na me Juan chisin amo na komatih kaní hin gualewa, diun kaní nío, na me Juan chisin tla tlakame, pero né jamá que nín tlatlacoltlatlata, pero tlené hin tu a tleno híti ch monikiaka, no tlatlacolteh yes de Milawak Juan hikpia pues no amos a no techo al lewa, o a nietech no tehtzin, nákinon echual titlan. Y tech no motlan nawatil, iskulíhtug, te nómeyk nehim aquí né, o anoyhke no tehtzin nákinon titlan, nech que Jesús Na me Juan Tzitzin amuna nechunishmati. Dio Pues la us nechunishmatin ni, no yuhki notah Tzin unan kunishmatiskia. Nin ketzla Tolten Jesus Okimilui Hiscoacotla y Cantiopantli. pantli. Kampa ukla laian tomin tlenokni chikua ya hitichin pantli. pues llamo así a ni Jesús Jesus Oxipa Okimilui. Nesnias wan mosque. Pero no moomikiske hitich no motlhatlakol. Campanes niás no mehuantitzin amoiles no muyaske. En judios tiquiwaske octuaya. Masi skikiolwehto xaiyeh moomíkti si e kan octua. Campanes niás no mehuantitzin amoiles no muyaske. Jesús okimilui. No mehuantitzi no mumpu ihtlaniwik. No Pero no hamu himpu ihtnika y cuando yo no me conozco, no me no me na que me no me conozco, no me na no me na no con conozco, no me conozco, no no me conozco, que me no me pues Pero, ¿yes Juan amo casi Ni Jesús o qui no nos haya de ni tazin. Y, canón, Jesús o qui milui. Y ni coneu in ni quiéz nehua. Juan ancomatisque, amitla Tla que no tazin no nechmachti. No tazin a no y juárez amo no echaba pues no es no chipea en como pactilia. Y cuacosco no trato jesús, miquejotanistoca que ginawaque.